otra vez ven acá pero ¿qué eh, es esto? Le, le, el le toca no todos los días tú, de primero que cuando él me permita pero, eh, señor. atención Giovanni, no podemos seguir con pero él. pero venga este es le estoy yendo todos los días temprano y lo estoy dejando que se explaya ¿Eh? pero ¿y qué, ¿Y qué hace mi aquí hay, aquí hay una componente Defiende entre mi coordinador, amado, producción eh, déjame, y francia. Déjame resolver algo acá. sí, sí, sí. Sí, que hoy tenía muy pendiente y asumiendo que el caballero del video se haya disculpado, lo voy a asumir, de que tuvo la, la valentía y la, la conciencia de darse cuenta de lo que hacía. Y sé que él no se va a sumar más a hacer o acostumbrar o a lo que estaba acostumbrado, porque parece que no era la primera vez. No estoy defendiendo el ayuntamiento, no estoy defendiendo a móvil soluciones. Estoy pidiendo que la ciudadanía tengamos un comportamiento más cívico. Desde su casa sabemos que no la debemos de tener adentro porque los gusanos, porque las cosas… Sí podemos tener un, una barrica, quienes puedan, o un lugar, sacos, hasta que el camión llegue. Y de lo que yo estoy seguro que aquí hay, es juntas de vecino diseminado en cada uno de nuestros barrios. Hay líderes comunitarios, que son el principal motor para las reivindicaciones de nuestras comunidades. Hay que poner... En vilo a móvil soluciones y al ayuntamiento cuando suceda lo que son las denuncias como la Almanzar, que inmediatamente hoy llamé a Eric risé y le dije: quiero que nos explique si realmente, luego de la solución del camino al, verte al vertedero, se si ha regularizado en un alto porcentaje la frecuencia y la recogida de basura. Sabemos también que en el momento que contratan a Móvil Soluciones, la ciudad era una, que hoy se han incrementado nuevos barrios, nueva cantidad de personas habitando, incluyendo lo que ya se están colocando, salida o camino a Jaya, con un nuevo barrio, que es lo peor todavía de la autoridad que permite uno, que la propiedad privada no sea respetada por grupos. Y peor aún, he visto a los del movimiento, ¿cómo se llama? lo los del colectivo. colectivo ser parte de eso. Qué pena que el colectivo para popularizarse se estén ubicando en ocupaciones de tierra como lo vi en días pasados aquí en el programa, en la noticia, como si fuera reivindicación de tierra para cultivo o producción como existía o como lo es el programa de reforma agraria. El programa de reforma agraria no tenemos ningún problema, que la cuota que debe dar el terrateniente, el propietario de la tierra, del 25% luego que el Estado ha intervenido esos terrenos proporcionándole can, eh, canales, carretera, infraestructura para el desarrollo de su propia producción, está obligado, según la ley de fomento agrario, a dar esa proporción. Y entonces el Estado asentará de forma programada a los campesinos que tengan vocación de cultivadores y de trabajo con sus familias poderlas sostener en base a eso pero de ahí a terrenos en la ciudad con propiedad con título a decir que ellos se merecen eso eso es crear nuevos barrios nuevos servicios demanda de servicios que va a ser poco ayuntamiento y móvil soluciones para solucionar todo esto ciudadano debe de tener conciencia cuál es su rol. Y que actos como lo que sucedió ayer, que ya el hombre se, me dan las datos y pasamos aquí el video de que se disculpó, lo único que hace es el desorden. Y ese punto ahí que han cogido esos moradores para depositar basura que son y vertederos improvisados a los únicos que le afecta en principio es a la ciudad en general cuando vengan visitantes nuestros desde la zona de Salcedo o que vayan a Salcedo verán la pobredumbre y la ciudad sucia pero yo como ciudadano aspiro a ver mi ciudad limpia por eso yo no tiro la basura en las calles por eso permanecen las basura en mi carro. ¿En tu carro? En el carro. No, no, la que yo produzco mientras voy conduciendo. Ok. Hasta llegar a un lugar donde yo depositarlo. Ah, Pero okay. aquí, jipetas Lexus, Mercedes-Benz, he visto. La inconsciencia de esos. Es que, no que, van... que ve con la más que, ve. Qué, bueno que no, qué bueno que no dijo que era un sonata. No, los sonatas pues, son los que son imprudentes, la mayoría. Pues. Pero son. Pero son. Eh, no son he visto. Son ah, no, el otro día vi una servilleta que voló por un. Ah, bueno. Ah, pero esos son unos cuantos. Eso porque se sí, es sí. le olvidó el sonata. No donde anda Yayan y el amigo que llama, que me ataca. Por... Sí. Entonces, yo quiero que ustedes me comprendan cuando yo salgo a la defensiva por la forma que se critica los vertederos pero son la misma comunidad que lo crea eso es culpa del ayuntamiento eso es culpa de un ciudadano que no tiene conciencia ahora, el ciudadano que llama responsablemente, ven Francis, mira mi casa mira mi mira cómo está la basura tú sabes lo que yo vi el triangulito que está detrás del palacio de justicia el ayuntamiento lo limpió Bonito se ve, lo chapeó. Ayer en la mañana, uh -huh. yo iba a la audiencia, fui y crucé por ahí, de la oficina a la audiencia. Y llamé, tiré la foto y llamé a, a Móvil Soluciones Aéreas. Cuando salí de la audiencia estaba limpio. Ojalá que las, las mismas oficinas de abogados del entorno, los bomberos, sean vigilantes y tomen fotos descubran a los en que ensucian la ciudad, que no tienen razón de que la falta del ayuntamiento en la recogida o la falta de móvil soluciones tenga que pagarla a la ciudad y el resto. Todos estamos padeciendo de lo mismo entonces. Entonces no es un asunto de defender y de no reconocer que ha habido faltas en la frecuencia de la recogida de la basura. ¿Qué se da en la Villini, entre el Olegario Tenares con 27? ¡Carajo! El comercio de ahí, los, los que moran en el día, porque ahí no hay muchas viviendas, han tomado el edificio del 1930 que hay o del 1929, algo así, porque tiene como vertedero improvisado. Y ya sé que los mismos barrenderos han usado ese lugar para que vayan a recoger la basura ahí. Yo le pedí a Siquio que quería reunirme con él para proponerle una especie de reunión conjunta de móvil ornato y limpieza y revisar las unidades o las brigadas que está dispuesta a limpieza del centro de la ciudad y en las periferias de la ciudad que son los, los obreros o barrenderos y buscar una forma efectiva que tienda a reducir los vertederos improvisados. Y eso incluye la inspección, sometimiento de los infractores si son descubiertos o si son atrapados tirando basura. Está la resolución 11 01 2011 que establece las tablas o los o los montos que habrá de pagar por la recogida de la basura. Y se debe de eficientizar que el ayuntamiento sea autosostenible para la recogida de basura con el aporte de la ciudadanía en cumplir con el pago de la basura. Entonces, señores, lejos de querer defender por defender o por lo que sea, lo que debemos es hacer conciencia, si queremos, por nuestro aporte como ciudadano, no ensuciando y exigiendo válidamente cuando hay ausencia o falta del ayuntamiento y de la compañía en la recogida de la basura. No podemos seguir de espalda al deber de cumplir como ciudadano la constitución. Como contiene derechos fundamentales, donde todos nos modelamos decir y exigir respeto a nuestros derechos, tenemos deberes. La misma constitución plantea, indica que cada ciudadano en este compromiso social tiene obligaciones que cumplir. Y esas obligaciones tiene que ver con el ornato y la limpieza. Pero nadie le gusta aprender obligaciones, sino buscar derechos. ¡Qué pena! Me lo decía un profesor que me dio derecho constitucional una vez en la escuela. En la escuela. Empecemos a conocer más que nuestros derechos fundamentales que están ahí, no se van a ir. Decía... Melitón Que no se van a ir de ahí Y empecemos a conocer Cómo se construye un ciudadano Con características De ejercicio ciudadano pleno O oh, Empezando por donde Como dice el refrán por casa Empezando conociéndonos Y conociendo nuestros deberes Para darlo a la sociedad Ese comportamiento Traerá consigo Grandes mejoras en el desarrollo y limpieza de nuestra ciudad. La otra parte que es la fundamental y obligación legal es que el ayuntamiento como contratante y como garante del ornato y la limpieza junto a Móvil Soluciones pueda garantizar el ornato y limpieza de la ciudad de San Francisco de Macorís. Espero poder tener este encuentro para ayudar, promover, promover el trabajo conjunto en favor de una ciudad más limpia. Y mi eslogan es: de San Francisco de Macorís limpio, que te quiero limpio. Ahí está, que él está aspirando a ser síndico. Ese es el eslogan de campaña. Comenzamos aquí: Vote por Francis, que quiere a Macorís limpio. Ah, pero no diga eso, porque si Siquio lo escucha va a decir que es que. No, porque Siquio no puede volver. No, él sabe volver. que en tal caso, Sikio no, le haría no el... puede pretender volver. Y si no, habrá no, que amarrarlo a la un, de la cama. Ese es mi aporte como pero, ciudadano pero, y como conocedor de la municipalidad. Él tiene, el derecho, que no sea, ¿eh? él tiene el derecho de aspirar. Ahora, claro. si se pierde o gana, ya eso es otra cosa. Bueno, que la sociedad lo admita como un, un, un, un activo veces de la A lo hay que limitar. Amado. Pero no, lo que Señores. quiero es aportar. Lo que quiero es aportar. Va. Eso es chance de amado, que Va, me está vamos. metiendo al medio. No.